Pues Antropolo es un proyecto de remezcla musical que se basa en una idea muy sencilla, que es eh, colocar juntos fragmentos de, de grabaciones de músicas tradicionales de todo el mundo, hechas en distintas épocas y lugares. De tal manera que sin cambiar los tonos originales de, de esos fragmentos, pues de alguna manera se consigue como que esos músicos puedan tocar juntos y, y así crear como nuevas canciones hechas de, de trozos. ...de todas esas grabaciones de música tradicional. Pues el proyecto surge hace unos cinco años... ...y los estamos desarrollando Esperanza Moreno y yo... ...ella lleva la parte de visualización de datos... ...y yo la parte musical... ...porque desde el principio nos parecía muy importante... ...que toda esta remezcla de fragmentos... ...tuviera una visualización en directo de lo que estaba pasando. ¿no? O sea, nos interesaba mucho abrir todo lo posible ese proceso de remezcla, tanto en la fase de composición como en la fase de los directos. Entonces, cuando yo toco en directo, todo lo que yo voy haciendo mezclando los fragmentos con el software, se va visualizando en un mapa del mundo, donde se muestra pues, de dónde viene cada uno de esos fragmentos, la portada original del disco que se está utilizando, la duración del loop, todos los títulos, el nombre del, del disco, de la canción... De esa manera pues, se permite un poco también interpretar de una manera más clara ese proceso de remezcla. Pues el germen del, de este proyecto educativo realmente surgió casi como una demanda que estábamos empezando a recibir cuando tocábamos en algunos sitios. Estuvimos en un festival en, en Italia y, y, por ejemplo, el organizador nos planteó si queríamos hacer un taller para niños o para adolescentes. De alguna manera empezamos a ver como que había también una posibilidad de desarrollo y de aplicación de esta metodología de trabajo, de la idea del proyecto a, a un entorno educativo. Y, y la verdad es que, bueno, con esa un poco de inquietud, yo se lo propuse a Nuria de quedar un día con ella, quedamos un día un poco para, para pensar así en voz alta de qué posibilidades habría o qué se nos ocurría, de cómo, cómo intentar traducirlo, ¿no? O sea, esa era un poco la pregunta importante, ¿no? ¿Cómo traducir el, el proyecto como de, de un acercamiento creativo a un acercamiento, una metodología educativa? Y empezaron a salir ideas un poco de hacer pequeños talleres de un día, de tres días, a lo mejor de una semana... ...con distintos tipos de, de personas... ...pero justo dio la casualidad de que... ...pues yo quedé un día con Pedro... ...él me habló de... ...una convocatoria que había, que había salido también... ...de proyectos de, de arte ciudadano... ...de la Fundación Carazo ...y nos liamos un poco la monta a la cabeza... ...y presentamos el proyecto... ...Nuria, el primer día que estuvimos reunidos... ...ella habló de, de este centro del San José Obrero... ...porque ella lo conocía a través de CEMOS... Y, y parecía como que era el centro ideal para hacer una experiencia piloto e intentar un poco desarrollar el, el proyecto, sobre todo porque el centro tiene niños y niñas de, de, de muchas nacionalidades distintas, porque el barrio es un barrio donde hay mucha población migrante y hay mucha diversidad también de, de orígenes culturales y, y también es un centro que, bueno, que es muy potente en el sentido de que ya muchos años ...pues trabajando un acercamiento educativo muy abierto... ...muy acorde con la, la lógica del barrio... ...trabajando por proyectos... ...y era un sitio ideal bueno, para nosotros también... Para, ...para intentar un poco experimentar con esta idea... ...y también para aprender ¿no? Porque... Bueno en este centro sobre todo... Pensamos que nuestra labor es más como sumarnos a unas dinámicas y a unas lógicas que ya, que ya hay. O sea, ellos ya, este es un centro que trabaja muchísimo la importancia de la inclusión y la metodología del trabajo por proyectos. Entonces, los talleres Loops, pensamos que pueden aportar como una nueva capa a, toda esa, a todo ese acercamiento de trabajo sobre, sobre poner en valor la diversidad y la inclusión entendemos que nuestra, lo que nosotros podemos aportar es, sobre todo, eh, trabajar y poner en valor la, pues, la diversidad, la riqueza de la diversidad y el, y el respeto al otro, y la inclusión, desde el juego y el acercamiento a la, a la remezcla con músicas tradicionales. Es decir, que los niños puedan experimentar y, de una manera lúdica un acercamiento a la música a través de, de la remezcla como principio creativo ...y a través de una serie de herramientas que vamos a desarrollar... ...también con nosotros y con los docentes y con ellos... Sobre, eh, ...para controlar y remezclar el sonido... Eh, ...trabajando un poco también con esta idea de la localización geográfica... ...de, de las fuentes y, y que esa, esa especie de herramienta lúdica... ...pues sea como un medio para, para seguir trabajando... ...todos estos temas que trabajan en el centro". La música tiene un componente muy, no sé, como muy central y muy, yo creo que es una, obviamente es un idioma muy común en todo. A pesar de todas las diferencias lingüísticas y culturales, la música para mí reside como una especie de corazón central a todos los seres humanos, obviamente. Entonces, pensamos que es un lenguaje, es casi uno de los lenguajes más universales. Entonces, a través de la música, ...es posible encontrarse, ¿no?... ...de hecho, en parte de Antropoluz parte un poco de esta idea, ¿no?... ...de que a pesar de todas las diferencias... ...que existen, obviamente, y que son, son las que generan toda esta riqueza, toda la riqueza ¿no?... Eh, ...es posible también celebrar una parte común que nos une a todos y a todas... ...a través de la música y... ...y nos parece que es un, bueno, es un mecanismo y un vehículo muy potente... Para, ...para encontrarse y encontrarnos a pesar de las diferencias... ...superficiales o culturales que pueda haber, ¿no? Forma parte de nuestra realidad, o sea, no solamente en la actualidad... ...sino obviamente en las últimas décadas, ¿no? Es un tema casi coyuntural de Occidente, un poco... ...pero precisamente yo creo que a pesar de... O Quizá en contra de toda esa predominancia de valores digamos, comerciales y muy mercantilizados, que hacen que haya una especie de único mensaje cultural, muy uniformador, eh, creo que es interesante pues poner en valor también mucho más las, las especificidades y las diferencias de, que existen. En ese sentido... Ah, bueno, obviamente no. ...esto es una, una corriente muy generalizada... ...yo creo que precisamente a pesar de, ese, de esa homogenización... ...también que se está produciendo... ...también hay un, hay un montón de movimientos... ...un poco de recuperar digamos, la, las diferencias... Y, la, la, ...y poner en valor un poco las especificidades de cada cultura... ...entonces en ese sentido a mí me parece interesante... La, ...el utilizar o poner en valor digamos, las músicas tradicionales... ...no lo hacemos desde una perspectiva... ...digamos proteccionista o patrimonialista... Sino, sino también como desde un acercamiento creativo, es decir, de utilizar la tradición de una manera muy contemporánea para reinventarla y más como un medio para encontrarnos y encontrarse que como un medio para poner en valor algo como que pueda estar más o menos casi desaparecido. ¿no? Bueno, la primera impresión que hemos tenido en la aula es genial. O sea, la verdad es que los niños y las niñas son, hay un ambiente genial, muy natural. Realmente se nota que los niños son muy contentos y contentas en el colegio, con el equipo docente. Esa diversidad ellos no la perciben ...como se ve desde el exterior... ...como la lo vemos los adultos... ...yo creo que la ven desde una naturalidad... ...y de, la asumen de una manera muy natural... O sea, ...yo creo que para los niños y las niñas del aula... ...simplemente son compañeros y compañeras... ...no, no tienen esa lectura... ...tan cultural... De, ...de la diferencia... ...es muy cotidiana y muy emocional... ...y son simplemente... ...compañeros y compañeras... ...no obstante, mis sensaciones que obviamente... ...esos temas sí, sí están ahí... ...es decir, a un nivel... Es eh, muy de convivencial, todo funciona muy bien y es lo bonito, pero, pero es verdad que sí, es que si, por otro sí si son conscientes también ¿no? de, de las diferencias que hay entre ellos. Otro tema es, cómo, es si eso, ellos, yo creo que lo, no, no lo viven como un problema, ni mucho menos, sino todo lo contrario, yo creo que es una riqueza. ¿no? Bueno, para nosotros, desde el principio, era importante que la música se trabajara desde el, desde el lado tecnológico como una herramienta didáctica. O sea, esas tres patas son muy centrales en el proyecto, tanto desde el momento que empezamos a pensarlo como todo el desarrollo. Y es una cosa que, que, lo, que la intervención se centra mucho en eso. ¿no? Este colegio de cartón que veis aquí representa a nuestro colegio. Y si tocamos el colegio... Y esta cartulina de aquí suena a música. Y si lo suelto, no suena. Y si lo vuelvo. Pero para que suene música de más países necesitamos ayuda. Y, y sonará más música. La rueda, la rueda de San Miguel, San Miguel, todos traen su caja de miel. A lo verde y a lo maduro que se volvieron de burro. La... El proyecto se articula desde tres acercamientos. Uno es didáctico, musical y tecnológico. La, el didáctico obviamente es un proyecto educativo y es como lo que engloba todo. Pero es verdad que como antropo al final es un proyecto de remezcla musical que... ...utilizar las herramientas de música electrónica... ...entonces desde el principio nos parecía muy interesante... ...trabajar la, en, en primaria con estas edades... ¿no? ...como un acercamiento a la composición musical... ...no desde la lógica de los instrumentos tradicionales... ...sino desde la lógica de la electrónica... ...porque pensamos que abre también como nuevas posibilidades... ...de, de acercamiento a la, a la creación musical... ...para niños que en, en esa, con esas edades no manejan todavía... ...el tocar un instrumento y con las dificultades que también muchas veces se conllevan. Entonces es verdad que, que la tecnología yo creo que es como una herramienta que, que facilita mucho la experimentación a unos ciertos niveles iniciales. Y por otro lado también nos permite algo que es muy esencial en el proyecto que es como un acercamiento espacial. Es decir, nos interesa mucho trabajar con el sonido y la remezcla y la composición ...poniendo en valor tanto el espacio del aula, los cuerpos... ...como herramientas de interacción, el, el utilizar el mapa del mundo... ...como una referencia para localizar las cosas... ...de dónde vienen, dónde surgen... ...entonces en ese sentido pues queremos utilizar la tecnología... también ...como un medio para, pues, para que los niños y las niñas vean, sean conscientes... ...de lo que está pasando a un nivel como más también abstracto... ...y también sean conscientes de, de cómo se producen muchas veces... ...todas esas interacciones, la creación colectiva... Entre ellos, y, y bueno, vemos como una herramienta también para trabajar esa finalidad, que es el tema de, la, de, la, de poner en valor también esa diversidad, del ¿no? reconocimiento de la diversidad. En el acercamiento que nosotros hemos planteado a la tecnología en el aula, eh, hay una idea que es muy importante para nosotros, que es la idea de... Bueno, la traducción sería como cacharreo, ¿no? que es un, un concepto que se usa mucho también en el ámbito tecnológico educativo, que es que, que realmente los niños y las niñas sean capaces de, de experimentar con la tecnología y de que el proceso de aprendizaje también... Se aplique a la, a la comprensión de la propia herramienta que se está utilizando y a experimentar con ella en base al error, a crear cosas nuevas. O sea, en vez de utilizarlo como una especie de dispositivos que hacen cosas como maravillosas y que no se sabe muy bien qué es lo que pasa dentro, como esa caja negra de la que tú comentabas, pues que realmente se intenten desmontar y descomponer las cosas para comprender también su funcionamiento. Entonces, esa filosofía que <coughs> está, por ejemplo, en el. <coughs> Nosotros hemos comenzado utilizando dispositivos como el MekiMeki, Meki, que es un, un dispositivo que funciona muy bien en eso ¿no? porque cierra los circuitos eléctricos y permite interaccionar y hacer acciones, lanzar teclas al ordenador o, o todas las herramientas que queremos desarrollar nos gustaría que por un lado sean software libre, que sean replicables pero que también potencien un poco este uso de cacharreo de la tecnología. Bueno, el objetivo fundamental del proyecto, como, como experiencia piloto, es desarrollar una metodología de, de trabajo, de intervención, que utilice la remezcla de músicas tradicionales como, como una herramienta para, para poner en valor la, el reconocimiento al otro, la riqueza de, de la diversidad cultural y, y la inclusión en el aula, ¿no? como una herramienta de trabajo. Eh, como experiencia piloto, el objetivo fundamental inicial sería que, ...que, esta, que esta, estos talleres, estas dinámicas pudieran quedarse en el centro... ...como parte de, de su programa docente... ...que sea una herramienta que, que, lo, que el equipo docente pueda seguir utilizando... ...en ese sentido es verdad que el, que el proyecto está un poco centrado también... ...en los docentes como herramientas de cambio social... ...es decir, nos interesaría desarrollar herramientas con ellos... ...testeándolas y experimentando para que realmente sean una herramienta útil... ...o sea que luego el proyecto tenga capacidad de, de quedarse en el centro... Y por otro lado, también nos interesa que, que esta experiencia pues, sea capaz de replicarse nuevo en otros lugares. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es un proyecto que dura tres años. El primer año se plantea como un año así de experimentación. El segundo, intentaremos como optimizar todo eso que hemos desarrollado para el tercer año ya sistematizarlo y replicarlo para que pueda aplicarse en otros centros. ¿no? El, el, este, el, vamos, el proyecto se, se desarrolla tanto en el colegio como en un, un instituto que hay vinculado aquí en la misma zona. Dentro de la idea de que este primer año es un año así de experimentación y de prueba hemos definido como una narrativa así para todo lo que vamos a hacer con, durante los tres trimestres con los, con los alumnos, que la idea es en el primer trimestre trabajar distintos acercamientos a lo que es la idea de Remezcla, para que ellos se vayan un poco familiarizando con esas herramientas. En el segundo trimestre vamos a trabajar eh, historias de vida, es decir, vamos a intentar trabajar con los niños y con las niñas, pues que ellos busquen un poco en sus, eh, digamos, eh, orígenes culturales, en sus familia, las historias de sus familias, cómo han llegado aquí, para ir un poco recopilando material y, y poner en valor esa, esa diferencia, desde, también desde las historias personales, para en el tercer trimestre, pues, mediante todas esas músicas, todas esas ideas que hayamos recopilado, intentar hacer como una especie de composición colectiva, musical, como la banda, la banda sonora de La Dentro de la idea de que este primer año, como te he dicho, es de experimentación, de proveer error, de diseñar y encontrar herramientas, lo que hemos planteado es una, un relato que va desde, desde el primer trimestre, que vamos a estar trabajando con ellos, distintas maneras de acercamiento a la remezcla, como herramienta también creativa. En el segundo trimestre vamos a intentar eh, que ellos y ellas recopilen información y músicas y contenidos de sus historias familiares, las historias de vida de cada uno y cada una, ...para en el tercer trimestre con esos materiales pues... Eh, ...crear una composición colectiva que funcione... ...como una especie de banda sonora de, de, del aula... ¿no? ...y utilizar también pues dispositivos... ...por ejemplo en el segundo trimestre vamos a intentar... ...hacer un mural sonoro entre todos los niños y las niñas... ...y en el tercer trimestre vamos a, a desarrollar y utilizar... ...como una alfombra con un mapa del mundo... ...como el juego este del enredo tradicional... ...para para que ellos un poco sean los que, eh, realizando ese juego, pues puedan activar y, y componer y tocar en directo toda esa pieza que se haya compuesto con, durante ese trimestre. Muchísimos años. Y porque mi experiencia educativa de los últimos años ha sido en la universidad. Yo soy profe, llevo seis años dando clases en la universidad. ...y el entrar aquí de nuevo me ha traído muchísimos recuerdos... ...porque yo estudié en un colegio aquí en Sevilla... ...que es el Colegio Aljarafe ...que en su época, bueno, fue de los primeros colegios... ...yo creo que, que a una escala así potente... ...empezó a plantear metodologías abiertas... ...y de educación activa... ...el edificio era muy potente también... ...a nivel arquitectónico y... ...y la verdad es que el ambiente en este centro... ...me ha recordado bastante un poco al, al que yo tuve en EGB... ...en mi época de... De, de primaria, ¿no? bueno, de, de infantil. Y ha sido una experiencia bastante interesante. O sea, son como también nuevos retos, porque... Estamos, yo estoy, sobre todo, aprendiendo. O sea, yo, mi esencial, yo no tengo mucha experiencia tampoco educativa con estas edades. De hecho, yo me encargo más de la parte musical y coordinación del proyecto y, y Nuria es la que está llevando más también la coordinación didáctica y, y Dani, Miguel, Juan, Espe, son los que se están encargando más del tema tecnológico. Entonces, como... ...vamos como una especie de equipo... ...así... ...tripartito. Yo creo que el tema de la, del cierre... ...espacial ahí de los coles... ...tanto a los barrios como, como... ...interiormente, es un tema... ...preocupante, o sea, el, ...por ejemplo en el colegio agrafe que yo estaba... ...las aulas no, no había pasillos... ...las aulas daban diga, directamente a espacios cubiertos y al exterior... ...y tú salías al recreo y salías del aula y salías al espacio... ...un espacio fluido, continuo... ...el colegio estaba fuera de Sevilla y es verdad que había... Eh, ...no había ciudad alrededor, es un colegio que estaba fuera de la ciudad... ...y con, y con la expansión digamos de la ciudad suburbana pues se ha ido... ...digamos colmatando y... ...y ahora está dentro de la ciudad... ...pero... Pero esa continua sistematización así de cajas, de también en la normativa, cuando se hacen colegios nuevos, es, es muy rígida. O sea, los centros educativos a nivel, bueno, a nivel espacial cada vez son más rígidos y están más, más medidos, más optimizados los metros cuadrados como si fueran, pues, VPO, que en parte tiene una lógica económica que es verdad, que, pero, pero por otro lado es verdad que, que yo creo que hay una pérdida también de riqueza y yo creo que ese rasgo espacial también refleja el rasgo también de la propia sociedad y del propio sistema educativo. Claro, es que Sevilla yo creo que tiene un, centro, un casco histórico muy grande y muy absorbente. Es como un centro de atención. Entonces, en general, gran parte, de, pues no, es, no sé, la gran mayoría de la vida cultural, de producción cultural, está muy centralizada. Y, y eso es un problema realmente. O sea, se, toda la, la riqueza que se produce de actividades de vida cotidiana en, en los barrios, fuera del centro. ...está muy, muy invisibilizada... ...pero yo creo que en el último tiempo... ...esto no empezando a surgir también acercamientos... ...no sé, por ejemplo el proyecto Luces de Barrio... ...que precisamente también está interviniendo... ...este año aquí en el colegio... ...desde el ICAS pues se está intentando también... ...un poco potenciar y poner en valor... ...todo lo que... que sucede fuera del centro ¿no?... Que, ...y no, no, no, no centralizar tanto el foco... ...en lo que pasa digamos en la Sevilla del caso histórico... a nosotros nos interesaba también... Pensamos que en, en sitios como estos hay como mucha más necesidad también de, de, de hacer cosas, ¿no? Y de, y por eso nos parecía muy interesante también intentar plantear el proyecto en este contexto e intentar intervenir no solamente en el, en el aula, sino que nos gustaría que, que el proyecto de los talleres Antropolux pues fuera también como una herramienta que nos permitiera llegar. ...llegar también a las familias, al barrio... ...o sea, que tuviera una cierta repercusión fuera del aula... ...como un elemento también que... ...bueno, pues de costura o de celebración también... ...de esa diversidad cultural. Ese es un tema fundamental... ...yo creo que... ...o sea, es fundamental... ...por un lado porque yo creo que... ...que para los niños y las niñas el reflexionar sobre su identidad cultural... ...ahora mismo, que yo creo que son, lo tienen, son más inconscientes, no se preocupan de esos temas... ...como veíamos antes con la diversidad del el aula... ...pero como segunda generación entiendo que su necesidad principal es... ...es como pertenecer aquí y ser un, un niño más y una niña más... Y, ...y ellos como niños se adaptan un poco a, lo que, a su contexto. ¿no? Es decir, que yo creo que ellos como segunda generación tienen una necesidad también de... ...de pertenecer al contexto cultural de Sevilla y de adaptarse... ...y yo creo que por nuestra parte eh, hay una necesidad digamos como... ...casi conceptual del proyecto como de poner en valor esas diferencias... ¿no? ...entonces yo creo que ahí hay una tensión que desde el proyecto tenemos que saber... ...articularla y, y no forzar también pues esa especie de construcción de de la identidad de cada cultura, sino que, que a través de los niños y las niñas seamos capaces de hacerlo de una manera muy natural, ¿no? de articular esas dos, esas dos como necesidades sin, sin, sin artificializarlo. ¿no? Sí, yo creo que este, el, o sea, este colegio y la labor que hace el equipo docente aquí es, es una especie de, de santuario, bueno, debería ser lo normal, o sea, yo creo que debería ser o sea, la actitud de, de, una, de una normalidad y de, y de convivencia y de respeto que porque hay aquí en este centro y que los niños la, la trabajen, la perciben, debería ser lo, lo normal en... ...tanto a nivel social urbano como a nivel mediático... ...pero no lo es, es justo lo contrario, o sea... ...realmente vivimos en un momento en el que... ...desde el Estado, desde los medios de comunicación... ...se, se potencia un relato de confrontación y de... ...y de, no sé, de rechazo a todo... ...a todo lo que sea, digamos, extranjeros... ...con todo el problema de la inmigración y... ...y en la ciudad también en general... ...yo creo que no solamente en el colegio... ...sino que en el barrio yo creo que la... En, el, en el, la cotidianidad, en el día a día, la convivencia en el barrio, yo tengo la sensación de que es muy, muy normal y muy positiva, o sea... Yo creo que esto, el problema también con la inmigración es un tema también que tiene que ver un poco con las clases. O sea, yo creo que a nivel de la gente que vive aquí, la, la convivencia es mucho más fácil, el respeto es mucho más natural que desde otros puntos de vista de otros estamentos y clases sociales. ¿no? Que Yo creo que se, en lo que se refleja en los medios tiene más que ver con ese clasismo Realmente con lo, lo que se produce en la cotidianidad normal en un barrio la convivencia del día a día y, en, y obviamente en el centro mucho más, aquí es que se trabaja esa, esa convivencia con una naturalidad que, que debería ser como un modelo a seguir. ¿no? Yo creo que en parte por eso este centro está tan bien valorado y bueno, allí precisamente le dieron el premio, ¿no? una mención al, al, al valor educativo, ¿no? al, al centro. Yo creo que el racismo es fundamentalmente una mezcla de desconocimiento, intransigencia, inseguridad, hay muchos aspectos, ¿no? pero es necesario establecer unas relaciones efectivas y de convivencia humanas mediante muchos canales para, para realmente darte cuenta de que bien, todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y que al final la convivencia es mucho más fácil de lo que parece. ...por supuesto hay diferencias lingüísticas culturales... Pero, ...pero de la misma manera que hay diferencias lingüísticas culturales... ...dentro de un mismo estado o nación como es pues España ¿no?... Que, o sea ...que realmente... ...está muy construido de todos esos valores... Desde, ...desde determinadas posiciones en la sociedad... ...yo creo que... ...a nivel de convivencia luego en... ...en barrios como este no es, no es tan difícil... ...de hecho la convivencia es mucho más fácil de lo que... ...parece, luego se relata en los medios de comunicación. O sea, es verdad que lo que sucede en este centro... o bueno, ...incluso ellos lo contaban, ¿no? Yo, Miguel creo contaba el otro día una anécdota o algo de que alumnos de este centro, al pasar al instituto, para trabajar en clase, lo, de repente, lo, en algún caso, los habían agrupado por nacionalidad ¿no? que es un poco como ir otra vez hacia atrás de todo el trabajo que se ha hecho aquí, ¿no? y entrar en una lógica otra vez de la diferencia. ¿no? En vez de... Nosotros, yo creo que desde que hemos empezado también el grupo de trabajo, somos conscientes de tampoco vamos a caer en, un, en una especie de pensamiento mágico de pensar que este, que este proyecto va a cambiar, o sea, nosotros nos estamos sumando a, una, a un, como una especie de línea de fuerza que ya es muy potente en este centro y queremos como ser una especie de pieza más en, esa, en ese canal. ¿no? O sea, es el, obviamente, como te decía antes, este es un proyecto que parte de, del ámbito creativo y que intenta traducirse, a, una, a convertirlo en una herramienta educativa, porque pensamos que puede, puede aportar cosas, pero, pero aportar cosas en una una especie de esfuerzo colectivo que hay que, que, hay que hacer desde mucha gente y muchas personas, ¿no? no yo me, me daría con un canto a los dientes si, si en estos tres años, pues, los profesores, de repente, descubren una serie de herramientas, también medio tecnológicas, medio metodológicas, para utilizar la música para trabajar determinadas las cosas en el aula, y la pueden utilizar luego, y les sirve. Si los niños que hayan participado en los talleres, pues, de repente, Hemos conseguido como abrirles el oído a otras músicas que no sea pues, el mainstream de, de, de la radio comercial. E incluso me encantaría, por ejemplo, pues que desde la familia pudiera llegarles algo de este proyecto como una manera también de que ellos se sientan reconocidos, interpelados y, y incluidos, ¿no? en, el, en el contexto de, del centro y del trabajo del proyecto, ¿no? o sea, De alguna manera. Antropolis lo que pretende un poco es como celebrar esa, esa unión que hay ahí a través de la música entre, entre todos y todas. ¿no? Son por un lado nosotros y nosotras que formamos como el equipo motor eh, los centros colaboradores, que es el, el San José Obrero, el colegio y el, y el Cervantes, que es el instituto. Y, y la Fundación caraso que es la fundación que, que apoya económicamente el proyecto. La relación con la Fundación ha sido bastante positiva en el poco tiempo que llevamos colaborando, desde tanto en la redacción del proyecto como en el arranque y en la financiación. Y hasta ahora ha sido genial en el sentido de que ellos están desarrollando una labor que, o una actitud también con respecto a cómo financiar los proyectos y cómo seguirlos, que nos parece como muy única, no es muy común. Muchísima libertad y, y también apoyo, intentando que no se precaricen todas las intervenciones. Y, y la verdad es que en ese sentido, hasta estamos muy contentos. O sea, que yo creo que toda la organización, un poco todo el proyecto con toda la gente, es como muy potente también. En ese sentido, estamos muy satisfechos y satisfechas.